Estamos en el día 14 ¡Oh! Yo sabía que el día 14 Era el día de mi suerte Miren lo que me han traído Una bolsita Louis Vuitton Ay Dios mío ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Oh! Son unos areticos Me encantan Ay Dios mío Bueno, ustedes vayan corriendo a ver el video nuevo Tanta gente Llena de amor, llena de vida Eso se siente porque Diferente Todo el calor que a ti te dan Eso se siente uh. Mis amores, hemos llegado a la marina Vamos a ir al, a las rocas A los arcos, creo que se llaman Ya les mostraré Hay que Miren, miren cómo va Mamadi. había problema de ustedes de ayer el de Miren cómo va Mamadi. Calor más seco. Sí. Aquí, ¿sí? ok, miren el barco. Nos vamos en ese barco que ¿Cuál? Ese. Ay, creíste, güey. Este, ay, mira, este se llama lonchitos. Qué lindo, pensé que era lechoncitos. Pero es este, canados. Nos vamos en el Canado. <risa> Mi club. Mi ¿Es que visera Dior, esta cartera dulce, esta Dior esta no sé dónde y estas son mis jaquetitas. Miren cómo nos reciben. Que está Vamos a hacer un de recorrido de barrio, ante que, que esta de gente de barrio, aquí con me está forme un, un reguero. La sala. Ay, el comedor, qué lindo. La oficina está muy buena. Ay, me encanta esta... Sí, ¡Qué chulo! Señorita Camila, tiene que esperar en el área de esta para las indicaciones. Dice ¿Qué? que es igual. Es que después ustedes lo arreglan todo. Ok, ahora sí, vamos para aquí. Vamos a ver todo lo que hay aquí. Ok, ok, ok. Miren este cuartico: Puchitico 1 y Puchitico 2 ahí. El baño. ¿Dónde está? El esposo más bello del mundo. mira mi, mi Coco. Papá, Coco cuando estaban dando la explicación estaba dormida. ¿Este será el máster? Bueno, está grande, ¿eh? Wow. Uh, la, la, Y el shower, vamos a abrirlo porque yo soy chismosa así. ¿Y aquí qué pasó? Wow, qué bello. A ver, acá van otros puchiticos. Ay, Mami Lover, espérate. No, no. Gané. Miren, este es el máster de Mami Lover. Ya vas para el baño a hacer qué? Hacer pipí. Mentirosa. La Está grande el shower. Nada que, reñar, que no quiero estar apareciendo en el video haciendo lo que... mismo. Lover, te estás pegando de mi fama. El closet está bastante amplio, déjame decirte. Y aquí hay más closet. ¡Ay, no se abre! ¡Hola! Ok, vamos arriba. Uy, el bar... Bueno, estamos aquí en el arco. No se imaginan bien, ahí está demasiado bueno. De es una cosa. La cola se divide en todo. ¡Ay, qué cómico! Mira, mi amor. La cola siempre la gala. Viste, eso, eso arriba la piedra. Miren qué cosa tan graciosa. Esta embarcación preparada, mi amor. Miren, tienen ahí una banda. ¡Ay! Nos encontramos una ballena. ¡Ay! ¡Ay, no, ¡Está rica! No, ay, no sé, esto suena como una escena de tiburón sangriento. ¡Va bebé! ¿Qué pasó ¿no? ¡Ah! Yo sabía que iba a hacer algo ah! El papi con la mamilón. Esa no se la sabían. Mi Miren cómo usted. va nuestro a aniversario. Vamos, a debutar. Que para luego es tarde. <risa> todos los invitados tienen un perfume Amor, ábrelo ahí para enseñarlo es? Esto se lo vamos a dedicar a la pareja Ay, Dios mío Abre ahí Ay, Dios mío Mí, mi Se la Miren, mis amores, todos los invitados tienen un perfumito personalizado. Ven, el de Puchi dice JC y CC más J, quinto aniversario. Para con su cena, vamos a tener cuatro Uy, qué rico, Carrot Cake. El Puchito también pidió este traguito que está divino. Pero que pude, Miren, nuestra noche romántica. Ahí está el regalo que le hice a Pushi, mis amores. Le regalé una cosa de esa 3D. Yo no sé ni cómo con Ay, mi amor, esto, esto se rompe. Uh -huh. ¡Ay! ¡Ah! ¡Qué chulo! Ya habían bombones adentro. Ese aceite me lo aconsejaron hoy uh -huh. en el spa. Y hay velas también. Mis amores, y en el día después de nuestro aniversario, mírenlo por aquí. Vamos a un rito. Es un rito espiritual con un chamán. No, es una chamana. Me dijeron que es una chica y es un rito. Rito, no, un ritual que se hace. Ay, miren qué linda está esta arena. Es un ritual espiritual Descanso, mi amor Qué bonito, Dios mío Ay, espero que el ritual no sea en el sol Ah, mira, es ahí es ahí. ¡Ay, qué bellas están esas rocas! En el medio del sol. ¡Ay, qué gracioso! Esta es otra villa que hay acá, que se llama la villa Cortés. Esta estaba llena, por eso no pudimos venir. Pero era la que queríamos porque tenía la vista al mar, aunque no te puedes bañar aquí porque el mar aquí está un poquito como que.. ¡Bravo! Amor, ahora sí, me puedes quitar la chancleta. Te Sí, ahora sí descalza. La arena es súper gordita Ay, qué gracioso Miren cómo hay cositas Buenas tardes Muchas gracias Hola, Muchas gracias, gracias. Nos ha encantado los cabos. La temperatura del agua está genial, lo que es un poco fuerte, arrasadora. Es un poco que te arrastra, <risa> pero sí si ha sido uno de mis viajes favoritos en Está demasiado lindo el lugar, está acogedor. Sí, está para sí. Mira, Es que la gente se va en ese lado, ¿eh?